Envolvuran tus ojos son destellos Color negro su cabello No la supieron valorar Y ahora le toca pichar Tú vales mucho para estar con uno de ellos Suéltate el pelo y te voy a llevar al cielo Ya la ponte linda, pero ya Ahora que estás soltera quiero verte brillar Digo que esta noche me quiere besar la noche ya está esperándonos, no importa la hora, no importa el reloj. No sabes cuánto esperaba verte sola. Ya se cansó de relaciones, ya no quiere más amor. Te apuesta pal bella queo, quiere que le dé calor. Me acuerdo cuando te vi bronce ahí bajo el sol, Ay, bajo el sol, bronce ahí bajo el sol. Ya se cansó de relaciones, ya no quiere más amor. Te puestas pal bella queo, quiere que le dé calor. Pero tú te ves mejor. Los zapatos y la cartera son Christian, Dios. La nena ya quiere salir. Con sus amigas se quiere divertir. Ven, vamos, te invito a la playita. Tomamos una margarita. Ya quieres la más bonita. Tú no estás mami, estás mamacita. Dime cuando la gana me la quita. Estaba esperando verte solita. Me encanta verte bailar como tú nadie brilla. Cuando miro a tu, tu foto, yo me pongo a pensarte En los diarios, tú pinta mi cielo azul, hágate a mí cuando apague la luz. Uh -uh. Uh -uh. Y hey, nadie me tiene como tú. En los diarios, tú pinta mi cielo azul, hágate a mí cuando apague la luz. Uh -uh. Uh -uh. Ya se cansó de relaciones, ya no quiere más amor. Te apuesta pa'l bellaqueo, quiere que le dé calor. Me acuerdo cuando te vi, bronce, y está bajo el sol. Ahí bajo el sol ya Se cansó de relaciones Ya no quiere más amor Te apuesta pa'l ya creo Quiere que le dé calor Quiere que le dé calor esta, esta, esta, esta, esta, esta. Hey, yeah, yeah. Ya se cansó de relaciones hey. En el perrero día si fuera una materia, en el canal, más bien, escuchando princesa, ríes mucho más que todas las estrellas. Ya se cansó de relaciones ella. En el perrero un día si fuera una materia, en el canamasciéne escuchando princesa, ríes mucho más que todas las estrellas. Yeah.